Ok, hola a todos y bueno, gracias por escuchar. Por, escucharnos, por vernos, eh, si me conocen yo me llamo Iván Terceros y había tenía que hablar acerca de educación y software libre, intenté hacer la grabación solo, pero fue bastante aburrido, entonces eh, les, les, les convoqué a mis amigos, parte del Open Lab, acá, esta organización que tenemos en el Ecuador, con quien estamos trabajando muchos temas relacionados con educación, con software libre, con ciencia abierta, para que podamos hacer juntos este diálogo sobre educación y software libre para ustedes. Entonces, el primero que está acá es Fran, es Francisco Silva. Él es un apasionado por la ciencia abierta y aquí a mi lado está Cristian Guayasamín con quien llevamos años haciendo capacitaciones con docentes y estudiantes relacionados con Scratch y hablando mucho de software libre con profesores y estudiantes en todo el país. Entonces, pensé que podía ser mucho más interesante que simplemente verme a mí hablar sobre software libre. También hagamos una pequeña conversación entre personas que están muy motivadas este, muy apasionadas por temas educativos con software libre. Fran. Sí, bueno, eh, el, el tema sería educación y software libre, pero eh, quizás podríamos empezar por, eh, ¿por, por qué es importante hablar de educación ligado al software libre? Eh, o, o ¿Cuál es la relación eh, de la educación y el software libre? ¿Por qué hablar de educación en ese ámbito? Quizás lo importante sea primero hablar con, con, con la educación y también el Cris me puede ayudar un poco más porque el Cris está llevando todos unos estudios superiores sobre educación para poder complementar. Y quizás lo interesante de hablar sobre la educación es que la educación es un proceso de reproducción social. Siempre lo menciono así. Normalmente hay un gran mito de la educación de que por sí misma la educación es que es transformadora, que por sí misma la educación genera desarrollo, pero no necesariamente. La educación puede traspasar conocimientos, traspasar costumbres, traspasar tradiciones de una generación a otra, pero eso no significa que haya un progreso o, haya, o sea un proceso este, que, que mejore la sociedad. Puede, hay formas de educación que pueden ser completamente conservadoras y, y dar pasos atrás en términos de derechos. Eh, Chris, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de eso? Bueno, yo pienso que hablar de educación y sobre libre libre eh, tiene mucho sentido, eh, no solo por la, la época en la que estamos, que es una época de pandemia, que necesitamos las tecnologías, que estamos las tecnologías sean libres que lleguen a todos, sino siempre ha es el tema. Eh, bueno, y, y van a ser un acercamiento más a lo que es la educación, y yo me iría más por lo que es la educación y la tecnología. En sí, siempre se ha hablado de una brecha, una brecha que pareciera imposible de... De superar, pero con el los Libre nos empezamos a acercar a, esta, a este sueño que tenemos. El Solval Libre facilita la comunicación, fa facilita la llegada de, de las nuevas TICs, entonces creo que siempre esta conversación es necesaria. Eh, la relación solo Libre y educación nunca tiene que olvidarse y ni nunca tiene que dejarse de los debates educativos. ¿Y qué opinas tú, Fran? Tú estás organizando un evento de ciencia abierta durante mucho tiempo, muy relacionado con, con procesos educativos. Sí, pues quizás, quizás la, la, la educación eh, tiene como los mismos mitos, el, lo, las mismas eh, eh, complicaciones que tiene el, el software libre eh, cuando se quiere eh, hacer el, el, el uso responsable de las tecnologías. ¿no? De, de, de, eso va relacionado un poco el software libre. Y con la educación quizás sucede un poco similar, ¿no? Este, eh, así como las tecnologías estamos mirándolas desde mucho, desde una mirada artefactual muy, muy, este, muy per se, eh, en la educación quizás también como vamos por, por esos mismos caminos, ¿no? Entonces ahí hay como puntos de encuentro, la educación per se sin, sin tomar en cuenta... Eh, eh, como un proceso mecánico sin tomar en cuenta pues, los desarrollos que, que, eh, que se puede generar a nivel de conciencia eh, y, y bueno es, es, es un poco con, con lo que hemos estado haciendo con lo de ciencia abierta ¿no? eh, al hablar de la ciencia, hablar la ciencia per se como un proceso mecánico, mecanicista eh, sin tomar en cuenta muchos otros elementos como el contexto como eh, si la ciencia debe ser abierta o no, o cuáles son la, la, la, la eh, digamos eh, eh, los beneficios de que los procesos de la ciencia estén abiertos eh, y que puedan ser accesibles que puedan ser transparentes eh, para todos, ¿no? para, para el desarrollo de un país y, y, y, y no, no, no no se visora no, no, se, no hay como esa conciencia acerca de aquello entonces ahí vienen los procesos de educación los procesos de educación eh, tienen que ir más allá del de, de, de, de, de, del objeto en sí mismo, ¿no? O sea, sino ver los contextos, ver los beneficios que hay por detrás, eh, ampliar esa, esa mirada. Y, y ahí con, con el software libre como que sucede un poco similar, ¿no? No sé si les, han, les ha pasado a ustedes cuando hablan del software libre. Eh, siempre, lo primero que les recitan de memoria son las cuatro libertades, ¿no? Estelma. Eh, pero no, no hay más allá de, como una comprensión de... De qué de, de involucra cada cosa, qué involucra las libertades, eh, eh, cuáles son los beneficios, etcétera. Antes de entrar con lo de las libertades, lo que a mí me gustaría complementar es que cuando se habla acerca de educación y tecnología, normalmente la gente siempre hace referencia a una computadora o hace referencia a software. Creo que es importante pensar que el proceso de la tecnología en la educación es muy antiguo, es tan antiguo como la propia humanidad. De hecho, nosotros somos una característica de la humanidad, es que podemos utilizar desarrollos tecnológicos, utilizar artefactos para la transformar la naturaleza, transformar nuestras relaciones, intervenir y mejorar nuestra vida. En ese sentido, la tecnología siempre ha estado presente dentro de nuestro propio desarrollo educativo. Desde formas muy básicas como utilizar una, no sé, un palito para pintar en el piso o utilizar no sé, un marcador, eh, son tecnologías que se han utilizado. El desarrollo tecnológico de las computadoras ha sido como muy contemporáneo y es más bien el que está impactando más y eso es verdad y por eso también creo que tenemos que tomar muy en cuenta con qué utilizamos esto claro tecnología que es verdad tecnología lo primero que se nos viene a la cabeza es un celular una tablet, una computadora pero tecnología puede ser que pues el fuego o qué otra cosa puede ser tecnología no sé el fuego no es el fuego no el lápiz pues eso sí tecnología de punta sí ay dios Punta fina, punta ¿Los, procedimientos <ríe> ¿Ya? Los, los procedimientos son algoritmos, por supuesto que sí. Sí, vamos produciéndolos mucho tiempo. Es Pero verdad. es verdad, incluso como contaba Iván, mi actual fase de capacitándome sobre educación de, de, de, en una maestría, eh, toda la tecnología son TICs, o son computadoras, son programas, no se habla sobre otro, otra cosa, otros procesos, otro tipo de técnicas, hablamos de lápiz, no se habla de eso como tecnologías. Exacto. Tecnología es simplemente educación virtual y ya ahora la educación emergente que estamos viviendo, no hay más y concepción. Y eso es interesante porque olvidamos todo este abanico de, de, de objetos, de artefactos que hemos desarrollado, que en muchos casos son de tecnologías que se han abierto. El abaco, el abaco por ejemplo. Es una cosa que, que me gusta mucho de los planteamientos de Fran, es hablar acerca de la ciencia abierta como un proceso muy antiguo. La ciencia abierta no es una cosa que, es, que tiene como 10 años de vida, sino tiene como cientos de años de vida, porque el conocimiento siempre fue libre. De la misma manera que un abaco, no, no sé si alguien podría pensar que el abaco es una tecnología privativa <risa> o la pizarra. No, claro. no lo son, no están. Y creo que por eso mismo es importante hablar acerca del de software libre dentro de la educación, porque de la misma manera que un abaco es una construcción de la comunidad, de la colectividad, de la humanidad, también las plataformas que deben soportar la educación deberían tener esa característica, ¿no creen? Claro, y de hecho es parte de la evolución del conocimiento, ¿no? Lo que tú mencionabas de, de que la ciencia abierta tiene años, ¿no? Estamos hablando de inicios de del, del, bueno, la era de la, de la ciencia moderna, eh, estamos hablando hace como más de 200 años, eh, la ciencia se compartía, se abría de, de alguna manera para que otros eh, en sociedades mucho más reducidas eh, pudieran hacer eh, eh, críticas sobre o, o, o hacer observaciones sobre los, los hallazgos, sobre los descubrimientos y eso enriquecía el proceso y eso se hacía de una manera natural. En cambio, hoy en día, eh, y es una lucha constante, eh, todas las producciones científicas, bueno, parte de la producción científica eh, está en estos muros de pagos y tienes que pagar para poder acceder a un paper en eh, mucho dinero. Eh, incluso el mismo investigador que autor tiene que pagar para poder acceder a eso que fue publicado en una editorial comercial. Pero esos ya son elementos eh, que, que surgieron después y el software libre tiene como la misma crisis, ¿no? Porque la, le, lo, lo mismo pasaba cuando el recién, eh, eh, en la, cuando nace la era de la computación y surgen los primeros grandes computadores y, el, y, y obviamente ese, ese aparato no funciona sin el software, te daban y te arreglaban el software y, y, y, el, y, y entre los ingenieros se lo compartían y lo modificaban y lo iban mejorando y lo iban corrigiendo y, y hacían nuevos usos y entonces se generaban procesos de innovación. Y ese es el, el, el, el punto central de, de, de abrir este conocimiento, porque se generan procesos de innovación hasta que se empezó a cerrar el software Después de los 70, iniciados los 80, que empiezan las licencias de software, eh, las patentes en, en Estados Unidos de, de software, y entonces de ahora ya no podías acceder a ese software, sino que tienes, tenías que comprarlo. Yo me acuerdo que yo aprendí a programar fue porque tenía un, el código fuente de un software de contabilidad que me había proporcionado mi tío y estaba impreso en un manual. Al final, en las últimas hojas, estoy hablando de, de los 80, ¿no? Y estaba en, estaba en BASIC y, y, y yo podía ver el código y podía tipearlo y, y, y hacer prueba y error eh, como hace un niño, ¿no? Prueba y error, tal, tal, tal, ta, y, y ver qué, qué cosas eh, pasaban o no pasaban y así aprendía. Entonces, es otra forma de, de, de aprender, de, de evolucionar el conocimiento, eso, de los procesos de aprendizaje también. ¿Tú, Chris qué dirías acerca, tiene ventajas enseñar con software libre? Sí, bastante, la verdad una pregunta que para mí, bueno, a, a mí suena muy lógica, pero tal vez para otras personas no lo suena, porque sobre todo es el, el estudiar con software activo ayuda bastante. El tener el acceso a más opciones, a, a conocer un nuevo mundo, a saber que puedes seguir consultando, incluso saber que puedes seguir editando ese programa, ayuda bastante. Eh, yo la verdad, en, en el tenía muchas dificultades en encontrar programas como Photoshop o, o ilustrador. Terminas comprando CDs y CDs del de, que los programas crackeados de, de patches cuando ahí estaba InScape estaba en Gene y lo podías aprender totalmente y bueno eh, los profesores los docentes aguantan en que el trabajo no lo vas a hacer con Gene si yo lo hago con pues, mi trabajo se hace con se puede hacer con esas herramientas simplemente darle una vuelta a la mentalidad que eso subas libre puede llegar a tener la misma calidad que un subas privativo y eso lo hablo en programas de ahí en sí estudiar tener acceso a, a las bases de bibliotecas abiertas, que permite, o sea, te ayuda bastante. Sí, pero también depende quizás las áreas de conocimiento, ¿no? Sí, sí, obviamente, porque, yo no hablo desde la comunicación y el diseño. Claro, porque sí, definitivamente hay ventajas en utilizar software libre eh, eh, al enseñar. Eh, no tienes que pagar licencias, eh, eh, puedes eh, compartir el... el la herramienta y en conjunto hacer procesos colaborativos, es decir, entras en un esquema de eh, educación basado en la colaboración, en compartir, uh -huh. que, es, que es lo que eh, eh, genera eh, eh, eh, o hace que el conocimiento se, se desarrolle en ese modelo de compartir, en ese modelo de colaborar, que no lo puedes hacer con software privativo porque... Para esto, todo el mundo necesita tener licencias y, y se vuelve este, excluyente para quienes no, no pueden. ¿no? Entonces, eh, se supone que la educación tiene que ser inclusiva y, y tiene que estar al alcance de todos y de todas. Y esto no lo puedes hacer con software privativo porque estás excluyendo de facto a, a mucha gente. Entonces, hay herramientas eh, libres con las que puedes trabajar bueno, en, en algunas áreas del conocimiento eh, y que esto, esto puede contribuir a que sea una, una educación inclusiva. Pero, sin embargo, ¿por, por qué será que eh, eh, aún así, teniendo estas ventajas, eh, eh, eh, es, es medio complejo? O sea, Tiene más éxito la educación con software privativo exacto y esa es la pregunta Habla, eh, enseñar con software libre la educación con software libre puede tener muchísimas ventajas eh, como lo decía Fran, el enfoque hacia el común eh, es como lo, lo, lo más grande que tiene eh, las libertades lo mencionan las cuatro libertades la, la posibilidad de ser curioso de generar creatividad pero sobre todo pensar que estamos viviendo en un mundo interconectado con otras personas que la llamamos comunidad, creo que es lo importante no, pero sin embargo, a pesar de que tenemos muchas ventajas, como la accesibilidad, tenemos eh, la universalidad, eh, la disponibilidad para todos, ¿por qué tiene más éxito el software privativo en la educación? ¿Tú qué dirías, Chris? Ya que estás ahí. Primero, yo me pondría en dos, en, o sea, como yo en dos situaciones. La, la primera como estudiante, dije, ¿para qué es con lo que nos enseñan? Les decía el ejemplo de los software privativo de diseño gráfico. Es lo que te enseñan y te enseñan solo con eso. No conoces otra alternativa. Hasta que alguien te la presente. Entonces, mientras tú estás con esa, también tú conoces esa, la vas a seguir utilizando. Te va a pasar la mejor. Eh, no, no te va a importar pagar los cinco dólares, piratear un programa, o sea, meterte en problemas. No te va a importar porque es lo único que sabes. Y es lo que los profesores te califican y es lo que a uno le interesa en ese momento. Ya, ahora, la experiencia como docente. ¿Por qué continuamos con eso? ¿Por qué se sigue dando eso? Es porque nos solicitan, las mismas autoridades piden eso. Eh, hay pocas alternativas de, de innovar, experimentar. Los, los docentes, sobre todo del ciclo hasta los 18 años, hasta bachillerato, tienen que cumplir unos objetivos muy claros. No, no hay donde innovar. Y, y eso mismo se lleva a los programas que tienen que utilizar. Por ejemplo, las... Depende del, de la institución, no pueden usar Jitsi, tienen que usar Zoom, tienen que usar Google Cloud o otra herramienta que la institución tenga un contrato o, o alguien les haya dicho esto, utilicemos No les permiten que se puedan reunir en Jitsi o en, en otra no alternativa Lo mismo, eh, muchos buscan herramientas, no sé, como Miro, pero no hay más, no hay como una motivación hacia ellos para utilizarlas es complejo solicitarlos porque eh, si un docente quiere utilizar un elemento de software libre, todo tiene que pasar por, por él. Me refiero a capacitaciones, al aprender. Él mismo tiene que investigar, él mismo lo tiene que hacer. Entonces, y eso presenta en sí una ventaja porque aprendes, porque lo haces, pero en sí también puede desanimar al docente. Mm. De ahí hay, hay como una, una amalgama de, de dos condiciones que son letales. La una es la comodidad. Entonces, un docente que está acostumbrado a trabajar con un tipo de herramienta eh, no va a querer salir de su zona de confort, ¿no? Eh, porque le complicas la vida. ¿no? En un, eh, imagínate el escenario de la universidad hoy en día, en el Ecuador, donde los recursos se han mermado y donde a un docente que tiene unas horas de, destinadas, pues se le han duplicado esas horas y bueno pues, tiene que ahí batirse con un montón de, de, de materias que le, le han asignado con poco tiempo. Bla, bla, tiempo para aprender algo nuevo no hay. O sea, no, no, no me compliquen más la vida. Eso... Sumado a las, eh, las, las eh, alianzas eh, que hacen estas grandes corporaciones dentro de los sistemas educativos de, de educación superior o de educación básica, o sea, en todo el sistema educativo que se insertan, eh, con grandes ofertas eh, en principio y que luego al final pues eh, con el tiempo luego ya no hay cómo salir entonces tienes esas dos cosas no tienes esos grandes acuerdos que se hacen eh, y, y ahí las autoridades por por no sé desconocimiento ignorancia eh, pues acceden eh, sin mirar las consecuencias que hay más que, que que se vienen más adelante y eso sumado a pues eh, el, esta complicación de, de, de salir de la zona de confort, eh, sobre todo en un, en un escenario donde, donde los docentes están más complicados con su tiempo, y, ¿no? porque no hay recursos, etc. Yo creo que hubo eh, un plan. Yo creo que, más allá de todo lo que están diciendo, que es realmente cierto, hay una gran resistencia al cambio, hay una sociedad muy conformista y también muy conservadora, pero también pienso que hubo un plan. No, tengo eso, esa idea en la cabeza. Ya con, con el advenimiento de las computadoras, esto se veía que iba a haber un mercado gigantesco. No, creo que todo aquel que tenía como una... Eh, un poco de visión durante los ochentas pensaba de que esto iba a ser un gran negocio y iba a ser un gran negocio colocar un producto dentro de todos los sistemas educativos del planeta sí y, seguramente sí sí sí sí evidentemente o sea <risa> eh, eso es o sea el, el, el, el claro. plan el plan empieza con el sistema operativo no o sea, Empieza Exacto. con el sistema operativo y luego Ajá. se deriva a la ofimática y luego o sea, se va ampliando, pero empieza con el sistema operativo. Y ese plan era construir consumidores. Entonces, ¿qué es? La educación transmite el conocimiento de una generación a otra, transmite las prácticas y las tradiciones. Al fin y al cabo, transmite también las formas como nosotros hacemos las cosas, de qué manera nosotros escribimos. ¿no? Eh, los bolígrafos Parker uh, este, um, son una tradición en muchos lugares, en muchos países. Países que se han transmitido de generación en generación. Yo pienso que la idea era como: hagamos eso en ambientes digitales, en ambientes tecnológicos. Creemos generaciones de consumidores hacia un tipo de tecnología. Y de esa manera se ha mantenido, ¿no? Desde los, en los 90 ya empezaron las escuelas a utilizar un tipo de sistema operativo, un tipo de, este, de, de currícula educativa completamente centrado en la creación de usuarios. Y es algo que no hemos salido hasta este momento. Eh, ustedes lo conocen, ¿no? Así, nosotros estamos organizando un laboratorio ciudadano y de repente hay un proyecto relacionado con software libre en educación y los profesores... No, ¿por qué no? Que lo, el, el mercado lo que pide es este otro software. No vamos a hacerlo, ¿no? Y es que ha convertido a todo el mundo en consumidores y consumidores que no quieren cambiar. Sí, eso es crítico. Por eso decía que esa, que esa combinación de estos de dos elementos es letal. ¿no? <risa> ok, por otro lado, eh, sin embargo, ha habido muchas, muchos experimentos y experiencias con software libre. Eh, siempre que hablan acerca de educación y software libre, las charlas tradicionales es les voy a ofrecer este software, ¿no? que es mejor porque van a poder hacer esto y esto y esto y esto. ¿Ustedes creen que hay algunos problemas con esas aplicaciones, con esos desarrollos que se han hecho, distribuciones, software educativo? ¿Qué opinan de toda esa gama de, de software que se ha desarrollado desde el software libre? Um, bueno, eh, hoy en día hay, hay una oferta inmensa de, de herramientas de software libre para todo. ¿no? Eh, eh, ni hablar de las distribuciones de, de, de Linux, ¿no? Los, las distintas variantes de, de sistemas operativos basadas en Linux. Eh, y y, y yo, yo creo que hay suficientes opciones como para elegir eh, con, con qué trabajar. Eh, pero yo, yo, yo creo que la, la, la educación con el software libre no está ligada en el uso de las herramientas, porque si no volvemos exactamente a lo mismo. ¿no? El uso artefactual de las herramientas, la concepción artefactual de las herramientas, sea libre o no, es igual. ¿ya? Entonces, así no. también eh, cuando decimos, no, es que tenemos que usar software libre porque hay que usar software libre, porque sí, no sé qué. O sea, estamos cometiendo el mismo error que cuando decimos, no, hay que usar software operativo porque todo el mundo lo usa. Es exactamente el mismo error. Eh, y la educación tiene que estar ligada a, a, a llegar a la conciencia de por qué vamos a usar software libre porque es un proceso eh, de educación creativa, de utilizar herramientas que me permiten este, eh, ser inclusivo y, y, y, y crear. Entonces, imagínate a un niño de 12 años que esté jugando con un sistema operativo Linux, este, eh, y jugando a instalar en su máquina un sistema operativo Linux y jugando a probar cuál es la distribución que más le gusta, ¿ya? versus a un niño o una niña que, que tiene el Windows instalado en su máquina y lo único que hace es utilizar Ofimática, porque eso le enseñaron que la computación es eso, Ofimática. Entonces, ¿quién tiene mejores posibilidades de desarrollo? ¿No? El, el primero, ¿no? el primer caso. Entonces, ya hay una infinidad de herramientas como para hacer cosas, hacer nuestra analogía con el sistema operativo, puede ser con, con muchas otras. ¿Cristi, ¿no? qué opinas? Yo concuerdo eh, bastante con Fran, pero un poquito que yo pienso que hay dos caminos para llegar a la persona con el software libre. en Primero, como decía Fran, el camino no solo del, del programa como, como algo para usarlo, sino de por qué lo usamos, o sea, por qué es software libre. O sea, todo lo que hay detrás de software libre, por, por las libertades, porque los programas privativos usan conocimiento libre para luego utilizarlos en, en sus programas. Y a ese piso que es un acercamiento, es una forma de explicar, el software libre nos va a permitir esto, el software libre nos va a hacer más libre, el libre nos va a dependientes de empresas, de las multinacionales que iban a hablar antes. Y otro de los caminos sí es con emplear. Por ejemplo, un Linux te va a salvar estas computadoras, un Linux va a hacer que las computadoras vivan mejor. Esa también es otra forma de llegar hacia las personas, explicando las ventajas que el software libre en sí tiene. Y yo pienso que mucho en eh, temas del... De educación, la gente sí evalúa val, sí mucho el que va a beneficiar el programa que me va a beneficiar de solo, entonces si llegamos con esos dos caminos tanto el, el pues llamarlo de alguna forma, ¿no? el ideológico el, el que tiene detrás en software libre, como en sí el, las ventajas técnicas que nos va a dar, yo pienso que por ahí vamos a tener más acercamiento que simplemente como dice Fran simplemente instalar software y dejarlo ahí o simplemente darles programas que utilizar, simplemente en el Termina siendo, ¿no? Eh, cambiar el Word por el Office, por, por el libre Office pero igual seguir utilizando solo, solo para ofimática solo para escribir y, y no nos cuenta lo que tiene detrás, eh, lo que nos libra, lo que nos ayuda. Vamos a terminar siendo lo mismo. Entonces yo pienso que hay que llegar siempre por los dos caminos. Y, y está bien, y creo que por ese lado va la siguiente pregunta, que es, ¿han habido, y durante la serie de educación libre que hicimos este año, hemos hablado con muchísima gente de diferentes lugares de la región, que nos comentaban historias de implementación de software libre en la educación, pero muchas de esas historias han terminado en fracasos, o el proyecto no ha concluido como esperaba que, que termine, sí. ¿por qué creen que esos proyectos de educación, que ya llevan años, no, no es que no normalmente cuando se habla de software libre igual se piensa de que esto hay que implementarlo recién, que es una idea nueva, que esto va a cambiar todo, pero hablar de educación y software libre no es nuevo, lleva años posiblemente lleve por lo menos unos 20 años en la región haciendo esto tenemos muchísimos proyectos que han fracasado ¿por qué creen? seguramente porque han sido implementados por entusiastas desaforados <risa> y y, el, y es un proceso o sea, el, el, el proceso de implementar software libre en una institución eh, es igual como implementar cualquier tecnología eh, tienes algunos eh, eh, parámetros que toman en cuenta ¿no? eh, que es un proceso de concientización un proceso de capacitación, o sea, no es un proceso plug and play ¿eh? y muchos de los procesos que fracasaron fracasaron porque vieron la tecnología eh, como plug and play, el software libre plug and play. ¿no? O sea, aquí te saco este software, te instalo esto y lo tienes que usar. Y como, claro, seguramente eran entusiastas, defensores del software libre, eh, que lo único que querían era que se use software libre y ya está, sin pensarlo desde todo el contexto, desde todo el macro, como tenían, eh, digamos, el plumazo de la autoridad, pues entonces hacía. con bueno, esa autoridad cambió, ahí quedó ya, y empezó a deshacerse. Entonces, tiene que considerarse como un macro plan eh, donde eh, involucras a los usuarios que, o sea, no, no los puedes ignorar por completo, decirle aquí te pongo esto y lo tienes que usar, tienes que considerarlos dentro del proceso, entonces... Eh, en la construcción de las metodologías, eh, en, en las capacitaciones, en los procesos de concientización, eh, eh, tener el feedback de ellos, eh, hacer que ellos también entiendan cuáles son la, las ventajas de, de usar el software libre, porque es bueno no solamente económicamente, sino porque también temas de soberanía tecnológica, sobre todo en el sector público. Eh, y es un proceso largo, no es un proceso de, de tres meses, de aquí te quito este software y te pongo este y ya. Entonces, quizás esa ha sido una, una de las razones. ¿no? Uh -huh. Con el CRIS, eh, y colaboramos mucho con el Ministerio de Educación Local y eh, varios años viajamos a diferentes pueblos o localidades fuera de la capital y encontrábamos laboratorios de espacios públicos que en un primer momento tenían Ubuntu instalado por una política nacional, pero cada vez que viajamos al siguiente año encontrábamos que los laboratorios empezaron ya a utilizar una distribución de Windows en lugar del Linux y era como muy triste ver que una política bien intencionada de implementación de software libre para la educación fue desmantelada poco a poco ¿Por qué crees que llega a pasar eso? Eh, sí, para mí la pregunta, y yo creo porque no hubo una visión a largo plazo. Eh, creo que lo hemos conversado. Eh, la eliminación de la materia de computación también elimina al docente de computación, en cual puede ser una herramienta para mantener estos procesos. Alguien que sepa cómo mantener en su lugar libre. Eh, somos libres, no pagas licencias, pero siempre vas a necesitar mantenimiento también. O sea, podría haber un error y, yo, y otra persona puede decir, ah, pero... Yo sé utilizar Windows, entonces e, e, instalémosle Windows, cuando simplemente pudo ser una actualización, algo que se pudo hacer, se pudo haber solucionado fácilmente con alguien que sepa de lo posible. Entonces, las justificaciones de haber eliminado a la materia de... de de informática de computación, bueno, es un debate que se puede hablar, que se puede decir que es para que no se vea la computación como algo deslindado de las otras materias porque se quería incorporar la computación en todas las materias y por pues eso se eliminó esa, pero al hacer eso eh, se quitó a las personas que pueden llevar estos procesos o, ahorita, en, en, los, en la experiencia que contaba Iván los profesores no, no querían utilizar el laboratorio porque tenían que ser responsables del laboratorio si algún mouse, si alguna computadora se dañaba, tenían que pagarlo. Entonces, pues, nadie utilizaba. Por más que estaban ahí los programas en software libre, necesitaban medio utilizar. ¿Y qué llegamos? Llegamos a la casa a utilizar su aplicativo. Entonces, mm -hmm. ahí, yo pienso que va por ahí el problema. De, eh, falta de planificación. Y, y supongo que se pasa el datan. ¿no? O sea, a, acá en, a nivel nacional, cuando un ministro de educación entra con un proceso, entra otro, otra, y, y entra con otras ideas, otro proceso, y se queda ahí. Sí. sí. Termina siendo un proceso de larga duración, o sea, digamos, es una lucha constante, no, sí. no, no acaba. Eso decíamos, conversábamos eh, el día jueves, el día de ayer con en la sesión de Ciencia Abierta, y hablábamos en términos de política, es, política pública es un proceso constante. Y, y, si lo, y si lo enfocas más como hacia los derechos, eh, los derechos no, no es algo que, que, que tú defiendes, los defiendes hoy y mañana te olvidas. Siempre va a haber la posibilidad de que los derechos sean violentados y siempre tiene que eh, haber eh, un proceso de, de, de alerta y, y de defensa de, de, de reivindicar esos derechos. Los derechos se reivindican constantemente, no están ahí olvidados. Eh, y es lo que sucede con, con, con el software libre y con las políticas. Estamos hablando del de derecho de poder elegir las tecnologías, eh, una tecnología más soberana, más transparente, eh, eh, que, que, que dé más posibilidades al desarrollo local eh, y ese derecho hay que defenderlo y eso es un proceso constante Sí, y yo creo que también uno de los factores por los cuales ha, ha, han fracasado esas políticas era no tomar en serio al profesor o al docente dentro de todo el sistema. Como habíamos dicho, habíamos visto con el Cris en los laboratorios los profesores... Primero que no había profesor de computación. No, lo, lo habían eliminado, lo, lo habían sacado. Eh, no había nadie que sepa utilizar Ubuntu. Nadie. Nadie sabía. Nadie sabía cómo se trabajaba en eso. Los profesores tenían miedo de entrar dentro de las aulas. Y por otro lado, en otros proyectos que eran como un poco más ambiciosos, tampoco le tenía mucha fe al profesor, como en el proyecto de la OLPC, un lindo proyecto por todos lados, pero donde el profesor estaba como que, mmm, no le tenemos tanta confianza para utilizar una tecnología que es autoaprendible ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, tomar en cuenta al profesor y a la propia comunidad educativa y creo que también fracasaron por ellos y en ese mismo, ya nuestra última pregunta para terminar este, nuestro conversatorio improvisado es um, sobre las políticas estamos interesados en llevar una política de software libre en la educación porque creemos que es mejor ¿qué deberíamos seguir? ¿cómo debería ser enfocado esta política educativa? Mm. ¿Es ¿difícil? Pregunta, te sí es difícil eh, mm. porque bueno desde los conceptos, nosotros ahora le llamamos educación virtual a lo que estamos viviendo, pero en verdad es una educación emergente. Una educación virtual significa preparación, capacitación, programas, o previo, currículas, plan estrictamente para la educación virtual. Y no es lo que pasó, se transformó en una educación presencial, se la pasó a, a Zoom. Por eso tenemos niños, niños adolescentes, metidos a seis horas en los Zoom. Con la educación virtual te planteo un montón de metodologías, eh, de formas de trabajo diferentes, eh, tenemos un montón, y incluso otras por Apple, un montón de metodologías, pero nos aplicaron porque estamos en una educación emergente, entonces yo pienso, en bueno, eh, a través de lo que estoy contando ahorita yo pienso que una política debe tomar en cuenta primero la capacitación docente, al docente como tal, al docente como el, el primero, o sea, como gran promotor de educación, porque a veces se lo toma simplemente como alguien que lo va a dar la clase y se acabó, no, no se lo toma como que en prioridad en la educación. Luego, luego también, bueno, eh, se debate mucho el rol del padre eh, porque la, la educación, su trabajo libre, debe continuar también en el hogar. Se debe desmotivar el uso de programas también desde el hogar, no solo por, el, por la clase, por la ausencia. Eh, debe buscarse en una política de debe buscarse las formas de mantener la misma política o sea como hemos dicho o sea alguien que se haga cargo del laboratorio alguien que sepa que me metese a la línea de código sepa que su usuario bueno puedo decir algo no estamos ahí, ahí. Eh, debe también pensar de o sea, cómo salirse de estos grandes eh, bueno y creo que una política debe dejar claro el la importancia de los datos la importancia de la soberanía a veces se piensa que la soberanía al final es simplemente, no sé, la bandera. Y no se piensa que los datos, eh, tener nuestro control sobre la información, que la empresa se anda acá. No, se piensa que la soberanía es otra cosa. Entonces, una política debe hablar de soberanía digital, seguridad, debe hablar de docente, de estudiante, de la familia, como tal. Sí, yo me iría, yo me iría por, por este eh, eh, por la mirada futura, o sea, la política tiene que ver hacia el futuro, eh, es decir, eh, pensar que si empezamos desde las, las tem eh, edades tempranas, eh, en educación, en tecnologías, tecnologías libres, desarrollo de pensamiento computacional, eh, desarrollar estas habilidades, es decir, no, no, no mirar, eh, una política no debe ver a las tecnologías eh, eh, como tal, como un objeto, eh, eh, como eh, tecnodeterminismo, eh, sino como, como algo más allá, ¿no? como las consecuencias que puede generar tener eh, positivas, ¿no? tener este de desarrollo temprano de habilidades que tienen están eh, ligadas evidentemente a las tecnologías, pero, pero que no son las tecnologías per se. Eh, yo creo que la, la, la política tiene que enfocarse hacia allí. De enfocarse hacia el desarrollo de habilidades, de competencias, y que luego, eh, eh, que eso es como el primer paso, ¿no?, del de pensamiento computacional, y luego eh, eh, conectados a eh, la conciencia, eh, la concientización de por qué es, es, es bueno utilizar tecnologías libres, abiertas, soberanas, eh, para el desarrollo tecnológico del país. Entonces, entendiendo estas dos cosas, eh, las habilidades eh, de pensamiento computacional desde tempranas edades, eh, entendiendo el por qué las tecnologías eh, libres y abiertas son, son buenas para el desarrollo de un país, eh, yo creo que eso eh, más adelante puede, puede generar eh, cosas positivas. ¿no? Y La política tiene que eh, estar pensando o, o mirar, tener esa mirada futura. A la final, las personas que están eh, capacitadas con estos dos elementos, o que comprenden estos dos elementos, eh, serán los, los futuros desarrolladores, los futuros eh, productores de tecnologías de nuestro país. Y, y eso es hacia lo que se quiere llegar, ese es el, el camino final. Entonces, eh, evidentemente con la tecnología privativa no puedes hacer eso, eso es, eso es evidente, pero, pero la política tiene que apuntar hacia allá, hacia a abrir ese espacio eh, a, eh, la conciencia de a todos los niveles, docentes estudiantes a, eh, policemakers de, sobre los beneficios de, de, de la tecnología o sea, tiene, que, el, tiene que tener un componente de pedagogía profundo eh, la política sobre estos temas yo también acotaría ahí que una de las, primero de las responsabilidades de los que hacen las políticas públicas es eh, no cowboys, no queremos eso, porque ya hemos experimentado durante 20 años políticas de gente muy animada, pero que no tenía todo el plan completo, todo el de big picture, no solamente veía, esto me parece súper interesante porque esto va a cambiar mi sociedad, utilizar tecnologías libres acá y de repente todo va a ser mejor, ¿no? Pero eso es ver como muy chiquito. ¿no? y al fin como vimos algo puede pasar y se cae todo no, eso es como una política de cowboy Directamente nos vamos a enfrentar Contra todo el mundo con lo que yo tengo Creo que una política tiene que ser Bien pensada, bien planificada Teniendo en cuenta de que La tecnología no debe ser el centro Sino debe ser una parte Muy importante que es la, Sobre todo pensar la, la tecnología Como una acción política, no como algo político Pero no la tecnología por sí misma Sino la tecnología que está en función De esos componentes que tienen, no Este componente comunitario que tiene el software libre que tiene que estar sobre la propia tecnología, sobre lo digital. Otra cosa que también habíamos hablado es acerca de la pedagogía. Normalmente no hablamos acerca de la pedagogía cuando hablamos sobre software libre. Es más, ni siquiera dentro de la educación hablamos sobre pedagogía. Hablamos mucho sobre contenidos, hablamos mucho sobre referencias, pero hablamos muy poquito sobre cómo enseñar, cómo educar, cómo aprender. ¿No? Y seguramente también el Chris me puede dar la razón ahí con, con todos los edos. Los profesores no están acostumbrados a hablar de enfoques educativos y para mí eso es muy importante. ¿no? ¿Qué tipo de enfoque educativo se debe, te, debe trabajar una educación libre? No, no tienen que ser como los enfoques tradicionales. Es muy diferente, tenemos que pensar en eso. Y por uh -huh. otro lado, creo que también es importante que los gobiernos o los estados den estímulos a los proyectos sobre software libre. El estado no puede necesariamente cargar con todo el peso. Es importante darle confianza a las comunidades, a la comunidad que genera, a las comunidades de software libre, comunidades de educadores, y soportar también el peso de llevar esto en ellos. No sé si tienen alguna opinión extra. Um, no, no, este, eh, el, la pregunta sería ¿y quién hace la política, ah. eh, y, y ese es otro elemento, yo creo que como la cereza del pastel, eh, la política, este tipo de políticas debe ser construida colectivamente, debe involucrarse la sociedad, evidentemente a los entusiastas desaforados, evidentemente también, no se los puede excluir, eh, a sociólogos, a la gente que, está, que tiene la mirada más, más del panorama, ¿no? eh, eh, a, a los docentes, eh, bueno, en fin, o sea, eh, tiene que ser una construcción colectiva y, y tiene que involucrarse a la sociedad. Eh, y evidentemente, y volvemos otra vez, nos damos vuelta, porque eh, para poder hacer ese tipo de cosas necesitas también hacer pedagogía. Entonces termina siendo un proceso largo, porque hay que hacer pedagogía con la sociedad civil, con los docentes, eh, incluso con los mismos este, eh, defensores del software libre, eh, para que amplíen un poco su mirada, eh, para que luego pues, se pueda hacer esta construcción colectiva, y después de la construcción colectiva, pues luego hacer el seguimiento de, de, de que las políticas se implementen eh, y luchar para que se, así sea, eh, y, y, y, y, y activarse cuando sea el momento ¿no? Uh -huh. Chris, tal es vez de... tú para terminar Sí, me parece muy interesante lo que hablabas eh, sobre el, los, los modelos pedagógicos que se deben enseñar la verdad hemos tenido desde en bibliografía desde 2007 son modelos tecnopedagógicos que utilizan la tecnología tal, pues, pero que no son conocidos o no nos prestamos atención, simplemente eh, a veces se cumple la currícula, se cumple el texto que nos entregan, eso es un gran enemigo, que el texto es un gran enemigo de la pedagogía, porque te dan un texto y hay que ir unidad por unidad y acabarlo, y se acabó, listo, eso es enseñar cuando no, hay una forma como se enseña y porque se enseña, entonces creo que dentro del, del grupo de personas que hablaba Frank que deben incorporar est estas leyes, debe haber pedagogos, súper importante eso. Parece obvio, pero a veces se les quita, o sea, simplemente es funcionarios que tienen que hacerlo ya. Entonces, pienso que la relación sobre la libre educación, que para irse dando, o sea, se debe tener en cuenta siempre. No siempre, no solo leyes, sino es como, como una forma de vivir, ¿no? O como un estado debatiendo, el, no puede ser solo una ley, debe ser también apoyarnos de, no sé, los laboratorios, como el Open Lab, por ejemplo, de debates, tener siempre a hablar del tema, interesar a la gente, que existan cursos aparte, pues no sobre trash, que la gente sepa para qué sí. sirve. Eh, eso, o sea, ese tipo de in in instituciones, no solo la gente que hace la ley, sino gente que va a hablar sobre la ley, gente que habla sobre las cosas de la ley es importantísima. Va a estar siempre, siempre, siempre, siempre y, y, y no dejar que caiga simplemente una instrumentalización. Uh -huh. O sea, que al, que al final se utilice Ubuntu y ni, si, y ni siquiera se sepa que es solo Olive. Claro. Yo empecé así, util, utilicé dos años en el colegio, ni siquiera sabía que era solo libre y, y algo de eso, este, me acuerdo, bueno, en Ecuador eh, cuando se salió el decreto 1014 eh, se pensaba que estaba todo resuelto. Claro. Eh, y, y, y, y sacar un decreto ya era la política, y no, faltaban muchas otras cosas complementarias al decreto para que existiese una verdadera política. Eh, cuidado con eso, ¿no? Uh -huh definitivamente, y bueno creo que no les queremos aburrir más esto es una conversación que le hemos improvisado eh, originalmente yo tenía que hablarles acerca de educación y software libre, pero creo que será mejor hablar con mis compañeros de lo, del Open Lab, eh, somos más ahí, ahí vemos muchas más personas solamente somos los tres, hay más gente que está haciendo cosas por allí, eh, Fran y Chris estaban como que, Ay, ahora <risa> nos podemos juntar, eh, hacemos esto todo el tiempo, eh, tenemos una página web que se llama openlab.com entonces nos pueden seguir allí, tenemos conversaciones prácticamente todas las semanas con gente muy interesante de la región para hablar acerca de temas de ciencia abierta, educación, videojuegos, cultura y tecnología, todo desde enfoques abiertos. Eh, tenemos la base en el Ecuador, sí, pero nada, tenemos como muchas colaboraciones con todo el continente. Eh, nada, saludos, eh, saludos hacia, hacia allá, hacia la comunidad de Bolivia que nos ha escuchado y en este congreso, no me acuerdo ya qué número de congreso es, pero el Conasol es uno de los congresos más antiguos que ha en la región, creo que ya debe estar a punto de cumplir o ya cumplió los 20 años de vida de organización entonces muchos saludos hasta allá y no se olviden ver nuestra página web y también están como muy bienvenidos en algún momento que quieran venir por acá entonces Vicoris para terminar nada pues gracias por la invitación <ríe> esta conversación improvisada que nos ha gustado mucho sí, sí, ¿no hacemos? Sí, sí. Hacemos esto todo el tiempo. Muchas gracias y adiós. Un abrazo.